la escena, llegando tarde a la cena No merece la pena discutir por el tema Ayer era sobrevivir o morir Hoy corre más rápido ese lema Que seguro que vas a huir No quieras subir terminarán encontrándote El mundo es un pañuelo, la tierra no acabará tragándote Pierdes lo que más querías y no lo vuelves a ver Ayer, Ayer no, no tenías la felicidad, no la vas a conocer Sala y fuera, saluda, el tiempo está pasando Entra aquí adentro, no dejes que te vean Por cientos que te apedrían por hablar, claro Ayer lo barato, seguro que te saldrá caro y tu familia en paro y tus amigos igual Consigues un trabajo y te tratan como un idiota A ellos les parece normal, se pasan la pelota Son vidas humanas, a ellos eso les rebota Tengo que reconocer que el dolor es amigo Te vuelve cauto, precavido, ya lo he comprendido Más mi ganas de llegar al final se hace más agudas Andando solo el camino, pasando de las ayudas La lluvia limpia vista patos de barro Mi alma está guardada en un tarro y yo perdido Y tú con catarro, más vale lo malo conocido que el bueno por conocer pues no, joder No sabe lo que hace, no sabe el daño que hace Por cientos y cientos que ellos no conocen No podrán evitarnos, no podrán esquivarnos La vida es injusta, pero no podrán pararnos La persona que ayer no conocías, hoy es La persona con la que actualmente compartes el mes No puedes vivir sin ella, desconocidos Mensaje en una botella, estamos todos unidos El mundo es un pañuelo, el mensaje no cambia Lo que cambia es el contenido, estoy en duelo Por costumbres que han desaparecido en instantes, conectados todos Pero todos tan distantes A dos metros de la mujer que amas en secreto El mundo es tan indiscreto que pasa Desapercibido, mensaje del banco Por un recibo no pagado Carta de desahucio hemos recibido ¿Y ahora qué hago? Todos humanos con un espacio En el planeta, todos con sueños Esperando alcanzar metas Se olvidaron tantas promesas de hermanos Que es innecesario que prometas Porque no olvidamos No saben lo que hace, no saben el daño que hacen Por cientos y cientos que ellos no conocen